Paso ahora la palabra a Nuria Palmada, que es de Son, Son Energía y nos va a contar también la experiencia de esta. Voy a explicar un poco pues, la historia ¿no? de, de SOM Energía, también aprovechando porque precisamente de aquí 15 días va a ser 10 años ¿no? de que existe Son Energía, pues, de la creación de, de la cooperativa como tal. ¿No? Uh, en realidad, como muchos sabréis, Home Energía en su momento, ¿no? pues ahora 10 años, eh, estábamos en un contexto un poco, bueno, un poco distinto ¿no? de ahora. Eh, en realidad ha pasado muy rápido, pero si miramos atrás sí que vemos que hay mucha diferencia. En aquel momento, en concreto, no había comercializadoras, o en, había muy pocas, contadas con los dedos de una mano, que ofrecían energía... Energía verde, ¿no? En forma de garantías de origen. Había todo el debate, ¿no? Del cambio climático, que ahora, de hecho, hemos ya asumido que es un hecho, que estamos ahí y que ya está cambiando el clima, ¿no? Pero hace 10 años todavía había el debate. Había el debate del pico, ¿no? Todo este tema, ¿no? Era otro escenario. Y en aquel momento, pues, surgió Soma Energía. Y, y en realidad, pues, era como que era un proyecto que mucha gente esperaba que surgiera, ¿no?, porque uh, se creó como cooperativa, ¿no?, porque, bueno, en aquel momento, pues, mucha de la gente, que, que éramos los pocos que, que empezamos con todo esto, pues, habíamos viajado y habíamos visto, pues, iniciativas que había en Europa como en el COP, ¿no? que está, también están aquí hoy, había Ecopower ¿no? y, y la idea era pues nada más que decir, ostras, en España no, no hay ninguna cooperativa de energías renovables, pues vamos a copiar el modelo y lo vamos a tirar pagante, adelante. ¿no? En realidad... La idea era empezarlo de forma más local, ¿eh? no pensábamos ni mucho menos cuando empezamos en un ámbito de toda España. En realidad empezamos en Girona, La ¿no? <ríe> provincia, y, y teníamos, bueno, pues vamos a hacer aquí en Girona una cooperativa y tal. En todo caso pensábamos pues, en el ámbito de Cataluña ¿no? y, y bueno, y re, en realidad en 10 años, pues... No tengo presentación porque toda la información la tenéis en la web y en la web veréis que a día de hoy tenemos 68.493 socios ¿no? en Energía que ahora somos la cooperativa de renovables más grande de Europa. Ya hemos superado a Ecopower, a Enercop y, y también España es un país grande, ¿no? pero a decir también... Y a mí me gusta recordar eso también, que en realidad, pues sí, estamos en toda España, pero el 70% de los socios están en Cataluña, en Somenergía, ¿no? Y, y bueno, esto voy a explicar después, que también para nosotros esto pues, es un reto a nivel de generación, que ya entraré un poco más adelante, pero es eso, ¿no? Y, y decidimos crear una cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? ¿no? En realidad porque creíamos en los principios cooperativos, ¿no? los, los principios cooperativos ¿no? de, de la Alianza Cooperativa Internacional. Y es muy interesante recordarlos porque son muy antiguos y son, y son muy vigentes todavía. Es afiliación voluntaria y abierta, cualquier persona que puede y puede hacerse socio de una cooperativa. Es el control democrático de los miembros, o sea, la asamblea de socios es un socio, un voto y la asamblea de socios es quien tiene pues, el órgano de máxima decisión, hay participación económica de los socios, ¿no? que, la autonomía, autonomía e independencia, porque el concepto de cooperativa es tener esta autonomía e independencia de los gobiernos, porque desde la historia las cooperativas siempre han hecho aquellos que los gobiernos no han sabido o no han querido hacer. ¿no? De ahí surge el concepto de cooperativa también. ¿no? De llegar ahí donde no llega el Estado ¿no? y también para tener una independencia más allá de los políticos que haya en cada momento. Educación, formación, este es el pago más también muy importante, o sea, para poder tú como persona ¿no? decidir ser un socio, tener un voto, ¿no? y, pues tienes que formarte, tienes que estar informado, tienes que educarte y sobre todo también ya el otro otro valor es la cooperación entre cooperativas no en Soma energía pues cooperamos con otras cooperativas como energética y nos gustaría cooperar con muchísimas más y si ¿no? y pensamos que debemos impulsar mucho más esta cooperación y después evidentemente tener un sentimiento de comunidad ¿no? o sea si vemos estos valores y pensamos ahora en todo lo que se habla de comunidades energéticas y que parece tan nuevo esto es muy viejo esto es del siglo XIX y ahí estamos todavía porque es más vigente que nunca pues eso energía empieza y vende el proyecto, vendemos el proyecto y se empieza, ¿no? se empieza a unir gente a unir gente que creen en el proyecto y en aquel momento, hace 10 años, energía cuando se crea todavía no era comercializadora, todavía no podíamos ofrecer la comercialización y no teníamos ningún proyecto de generación, pero la gente creyó en el, en el proyecto y se fue sumando y no fue hasta el cabo de un año Creo recordar que quizá en aquel momento teníamos pues 3.000 socios ya, ya, ya no me acuerdo, más o menos así. Es cuando Soma Energía puede empezar a comercializar, ¿no? Y, y, y claro, y a veces yo digo, en realidad, ¿cómo entramos en este mundo de.? ¿No? Es un mundo de gigantes, es el oligopolio, o sea, no sabíamos dónde nos metíamos, realmente es un mundo de buitres, es muy complejo, muy complicado, ¿no? los grandes fondos, los, las grandes empresa, empresas eléctricas, y ahí estuvimos. Allí estuvimos poco a poco, poco a poco, pues con la comercialización, de, mano, de, de la mano de unos, de la mano de otros. También nosotros, ¿no? Pues desde Soma Energía, la comercialización, vamos de la mano de un grupo cooperativo, de cooperativas de estas antiguas, todavía más antiguas, ¿no? Que, o sea, de, de, del siglo XIX también, creo, creo, ¿no? Que eran distribuidoras de la zona de Valencia. y Íbamos de la mano con ellos, o sea íbamos creciendo en socios, en socios, ¿no? Claro, el hecho de crecer en socios, porque en realidad la comercialización, en aquel momento sí que era innovadora la comercialización, perdón, la comercialización de energía renovable a través de garantías de origen, en aquel momento era innovadora, porque en aquel momento, hace 10 años, sí que se, o sea, lo que pretendíamos era generar este, esta demanda de energía renovable, ¿no? De decir, ostras, yo quiero que venga energía renovable y quiero que mi comercializadora pacte unas garantías de origen con los productores que hay, ¿no? Pero claro, nosotros también queríamos ir más allá, no solo desplazar, ¿no? Estos... Kilovatios verdes hacia nosotros, sino generar nuestros kilovatios verdes, ¿no? Y que como cooperativa es, vale, pues yo me como mis tomates y tengo mi huerto y hago mis tomates. Esta era la idea, tener nuestra, también nuestra producción, ¿no? Y claro, al tener. Mmm, muchos socios y muchos contratos, muchos socios, lo que nos hizo es tener esta masa muscular, ¿no? que a la hora de, de, de hacer una emisión de capital, porque sabéis que las cooperativas no podemos salir a la bolsa, ¿no? como hacen las empresas ¿no? capitalistas que salen a la bolsa, la forma que tenemos nosotros de capitalizarnos es generar emisiones de capital y que los socios puedan voluntariamente pues hacer aportaciones de capital voluntario a la cooperativa, ¿no? Y claro, al ser tantos socios, ya desde el principio, ¿no? Pues cuando hemos hecho emisiones de capital voluntario para financiar nuestros proyectos, ha sido relativamente fácil, ¿no?, tenerlas. Ah, tenéis que pensar que, en este sentido, eh, o sea, en Energy en estos 10 años, hemos levantado capital de nuestros socios de orden de 15 millones de euros. Claro, porque tenemos en plantas de producción en este momento que solo representan, es que no llegamos ni a un 5, no llegamos ni a un 5, no, no atrapamos, porque vamos creciendo en socios y no atrapamos nuestra generación. ¿No? Uh, o sea, hemos, hemos levantado 13 megavatios, tenemos 13 megavatios de, de generación renovable entre fotovoltaica, un hidráulica, un biogás, pero hasta el momento la mayoría es fotovoltaica, claro, son 15 millones... 15 millones, hasta el momento financiado exclusivamente todo por nuestros socios. ¿no? O sea, es eso, las cooperativas, ¿cómo hacemos? ¿no? Es, y sobre todo es que la propiedad, ¿no? el concepto de, de propiedad. Este es otro concepto muy importante, que también ahora es un concepto que se traslada a las, cooperativas, a, a las comunidades de energía. ¿no? O sea, la gobernanza y la propiedad de esos proyectos. ¿no? que los proyectos, las plantas de energía son propiedad de los socios, y esto es muy importante, ¿no? Y yo estaba contando el tema de los grupos locales, ¿no? Que en energía enseguida pues, empezaron a surgir pues, las personas socias pues, que tenían esta necesidad ¿no? de, de plasmar una componente más local también ¿no? en, en todo este proceso. ¿no? Y, bueno, eh, en realidad ahora, a día de hoy también, en la página web, podéis buscar y tenemos grupos locales por, por toda España repartidos que son los que de algún modo difunden, no, difunden el modelo de Soma Energía, pues también son los que impulsan pues, proyectos más vocales o ahora mismo ¿no? en esta situación donde se abre esta posibilidad pues, de, de autoconsumo colectivo, de comunidades energéticas, van a ser de un modo pues el núcleo donde se van a, ¿no? a generar todos estos proyectos, ¿no? y, y para nosotros los grupos locales, pues son una componente que también es diferenciada, ¿no? de, de otras cooperativas que, que hemos conocido, ¿no? En Europa o así, pues Sobenergía Energía tiene esta, esta característica que la hace también un poco diferente, ¿no? Que es, es este activismo social, local tan potente, ¿no? Y que, que para nosotros esto es como, ¿no? Que, que te empuja siempre, ¿no? A, a, a reflexionar sobre todo, a tener que hacer procesos participativos, ¿no? a, a tener todo el proceso de gobernanza pues, muy, muy bien pensado y, y, y ir mejorando día a día. ¿no? Bueno, y también os contaba todo el proceso de, de generación, ¿no? de, de los proyectos de generación, que empezamos con proyectos pequeños, ¿no? con, cuando habían las primas, claro, después en el año 2012 el gobierno... ¿no? Si os acordáis, pues elimina las primas y además de una forma retroactiva. Claro, nosotros queríamos seguir ¿no? pues, haciendo proyectos de generación y de algún modo pues, hicimos como un proyecto innovador que, que todavía está vigente, que se llama el Generation kWh, Hora, que podéis también ver en la web y ahí tenéis todos los detalles. Y no es más que un proyecto, es una comunidad, o que se entiende ahora por una comunidad energética, pero ciudadana ¿no? y, y de algún modo, o sea, virtual, ¿no? o sea, es un, un sistema ¿no? de autoproducción virtual y colectivo, ¿no? donde los socios pueden adquirir unas acciones energéticas y a cambio de eso, pues ven reflejada en su factura, pues ¿no? la generación de la parte proporcional que les pertoca de unas plantas en concreto, ¿no? pues tienen un precio, el precio de coste reflejado, ¿no? no deja de ser como un autoconsumo, pero es virtual en este caso. ¿no? Y Es un proyecto pues, en el que va poco a poco, porque es como un gota a gota, hay unas 4.000, más de 4.000 socias que han ya participado en Generation, y allí vamos introduciendo pues, plantas ¿no? para ir alimentando este sistema de autoproducción colectiva. Después también en Soma Energía, pues hemos empezado toda ¿no? de, de la voluntad de hacer proyectos a, a pool, ¿no? En su día también. Bueno, el tema de las subastas, ¿no? Y en el que realmente vemos que competir, ¿no? Competir las cooperativas, pretender competir con estas grandes macroempresas del, del sector eléctrico, pues no tiene mucho sentido. Y vamos a ver ahora con las próximas subastas que inminentemente van a salir, a ver si han considerado, ¿no? Pues que no tengamos que competir con ellos y que los proyectos pequeños de menos de 5 megas, ¿no? En realidad, pues puedan tener una vía más directa a estas ayudas y ya veremos también qué sale, porque nosotros pensamos que, bueno, se tiene que ver, porque los precios que allí se están, bueno, ¿no? lo que se está diciendo de los precios que pueden salir, para nosotros no son precios realistas, ¿no? Las plantas que podemos hacer las cooperativas y la cooperativa mayor que hay en España, que es SOME Energía, pues son plantas. Si hablamos de plantas fotovoltaicas, ¿qué serán? Plantas de 5 megas, como mucho, las más grandes, que son unas 10 hectáreas, ¿no? Y claro, vamos a tener que competir con las megaplantas fotovoltaicas de las grandes eléctricas de 400 megas, de 500 megas. Uh, evidentemente, ya, ya, ya se ve que no, ¿no? Y que tenemos que ir por otra vía y que tiene que haber un proceso también de conocimiento ¿no? de cuál es el precio de generación y que el socio sepa que, oye, quizá tengo que pagar un poco más. Uh, evidentemente que es 68.000 socios, no todos estarán ahí ¿no? por el tema de las renovables y hay quien estará por el precio, pero, bueno, veremos, ¿no? Veremos también, veremos qué es lo que podemos hacer las cooperativas para superar estas barreras de un sector que a día de hoy, pues, no decir que haya una burbuja, pero, bueno, una semiburbuja Todos sois entiendo que conocéis toda la especulación que ha habido con los puntos de conexión, todas las macroinversiones en renovables que pretenden hacer ahora las empresas, ¿no?, que estaban en sector de petróleo, las grandes eléctricas ¿no? que, que también como van a cerrar sus centrales de carbón pues van a, a invertir en renovables y esto está muy bien porque vamos a tener un mix sí o sí 100% renovable pero evidentemente va a ser ¿no? uh, sin la participación ciudadana, ¿no? si no entramos nosotras en juego ¿eh? las cooperativas y las comunidades energéticas va a ser sin la participación ciudadana. Y en manos de los de siempre, ¿no? en manos de vos de siempre. Por eso que ahora desde Soma Energía también pues, queremos entrar en este debate de decir, oye, uh, el autoconsumo, ¿no? el autoconsumo individual, tenemos que tirarlo pagante a lo máximo. En, en Soma Energía estamos haciendo pues, más de 20 compras colectivas ¿no? para nuestros socios para que se pongan autoconsumo individual. También queremos ahora mirar de fomentar el autoconsumo Compartido en red, ¿no? E impulsar esto que todavía hay, ¿no? Hay alifuecos legales que se tienen que acabar de definir, pero va a estar ahí. Pero ojo, que nosotros seguimos apostando por un modelo de generación realmente distribuido, ¿no? Con proyectos que se consideren realmente distribuidos. Y, y sobre todo nos gustaría poder hacer este modelo y poder ejecutarlo, sobre todo, sobre todo, donde tenemos más socios que es el 70% de nuestros socios, que es en Cataluña. Y no, sabéis... Y perdona, ¿no? Si sí. puedes ir acortando, porque nos queda una ponente y... Pues ya termino aquí, que ahora, bueno. ahora... Termino aquí y aquí lo dejo, ¿no? Que en realidad, ahora, sobre todo en Cataluña, hay el debate que ya ha apuntado antes también Pep, de que están apareciendo mu muchas voces en contra de las renovables, ¿no? Y, por ejemplo, en Cataluña tenemos una ponencia y en que hay como un, ¿no? el tema de, pues, de los terrenos y entra como el debate de la competencia entre la agricultura y las renovables y tal, ¿no? Y, y bueno, que aquí hay mucho debate y tiene que estar, pues, la gente tiene que poder ¿no? conocer, informarse y saber, ¿no? Y porque es, necesitamos un futuro renovable y en manos de, de la gente, sí o sí.